A ti. Porque siempre que nos vemos se me Noches cuando fumo mi bebo, parece que soy un zombiano medio muerto Hasta que intento entenderte y no te entiendo Siempre que nos vemos se me olvida